El máquina. Bueno, <ríe> El lío lo de Cameron Singh. ¿Cómo que Castellora? Es una bolsa? NS. La de descenso. ¿Voy a bajar por la pista? Sí, pues. Cogemos, pues. Vamos. Dos clavículas. ¿Ayer? No. Bajar al fin. Uf. Uh, ¡Ahora! ¡Wow! Oh, oh, oh. ¿está bien? Oh. Mándale un saludo al YouTube. ¿Cómo están esas espinas? Oh. Oye, entrale más arriba, vaya a doblar mucho mejor. Te, las dos curvas cerradas, te tiraste por dentro. Vamos bien, <risa> vamos bien. ¡High-fi! <risa> Viene un socio. Hola, buena, buena. Uh. ¡Qué rico! ¡Un porrazo, güey. Al frente mío. ¡Exquisito! ¡Qué vas a sacarlo! ¿Cómo está ahí, compadre? Ahora como que volaste. Right side. Este es el lado correcto. Está más pesada esta mochila. ¿Qué? ¡Un repello! ¡Qué pasó, mi rey! ¡Oh, piso! Ya te sigo. No, pues yo me tiré esta cuestión. ¿Esto te la tiráis? No, yo me tiré y también me pasó lo mismo. ¿A la dura? Ya step up eso hijo de máquina ¡Uh! Oh, me perdí todo lo que acabo de hablar Youtube ¿Cómo estás? Todo bien Ya va a haber que probar esto Hoy oh, la parte de arriba está rica ¿Cómo no prendí la cámara? Entra por acá, por acá Está técnico Hay que, hay que caer con el ancla tirada Pues no cabros Oh Plantado, uh, caí, bueno, terrible. está oh, bien, todo bien, <tose> <tose> uh, uh, <tose> oh, que me <inflotado>, <tose> Te sacaste el dedo. Hola, chiquillos, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Oye, la inscripción es de acá, ¿no? Sí, de acá. Ya, bacán. Este me me cola. Le tiré un palo entre medio de los rayos. Que iba nervioso, que te gritando: Apúrate, apúrate. Me dije antes, regresó. Buena Tampoco tiene movilidad, pero eso ya es la recuperación. Es un mes. Hoy ¿sabes que es súper similar a lo que. A mí me sacaron un pedacito de hueso, me lo pusieron en el güey. ¿Te lo ¿Qué ¿Te lo quitaste atrás? No. El me botajo, mira. puta el mira. Que fome, bueno ojalá que se le pase la inflamación y empiece a sentir más. Según dicen, meses, años de recuperación. ¿Quién sube? ¿Cómo andamos? buena. ¿Cómo es a snap? Voy acá para la derecha. Con calma. Uh. Oh. ¡Ya! Yeah. Uh. Yeah. Okay. eso es safar. Oh, me tengo que mantener arriba ya. Todo bien. Mi amigo me dijeron que te regale un par de stickers. Sí. ¿Cómo estás? Un gusto, compadre. Uh, ando con stickers. Estaba poniendo stickers. Estaba poniendo stickers. Este ¡Oh, que está bueno ese porrazo! ¿Cómo está tu mano, Chris? Bien, pero no creo que pueda bajar así. No, o sea, pero... Ya, pero. Cuídate la. ¿Y qué está ahí? Me metí en doble pro. Hacia todo lo que yo te he enseñado, cuídate ¡Gracias máquina! ¡No, esta se me olvida todo el rato! ¡Cuidado, cuidado! ¡Pinta, pinta! ¡Vale, compadre! Uh. Uh. Por aquí por aquí, por aquí. Para subir de nuevo. ¡Monkey! buena! Uh, uh, uh. ¡Oh buena! ¡Oh, vale! ¡Wow! ¡Cuidado, pista! ¿Qué pasó, Igor? Con el ancla tirada mirando para donde tenéis que ir oh está bacán compadre está la raja dale Carlito mira para dónde va. eso oh, crankflip hola con medio jabón oh. Oh. Oh. Wow. buena compadre bien, bien. Uy, uy, uh, uh, uh. al jabón Vamos oh, se me había que enganchar la zapatilla uh. Este, este me botó la vez pasada Y te hice así, pop, y quedé parado Esa es la línea uh. Uy. Wow. <ríe> Buena Eso Bueno, dale compadre uh. Uh. Bueno Bueno uh. oh motivado compadre topa pasar derecho si te tiras por el saltito dale tirando el ancla tirando el ancla bueno full freno full freno eso Y ando con... ¡Ah! Los tengo abajo en la mochila. ¡No! Me las di de Racing. Me pusieron en mi lugar. ¿Van a empezar ya? A la una y media. ¿Qué hora es? Como a la una. ¡No! La adelante. Le pego una piedra muy fuerte, güey. a ver un buen llantazo antes de un pinchazo. Eso es lo hermoso del tubular. Esto no me lo esperaba nada. ¿No? ¡No! Estoy con Claudio subiendo a la toma de tiempo. <risas> Claudio está sumamente nervioso ah. Buena compadre ¿Cómo Como estas? Sí, me imagino que lo tengo que, vas... que grabar para el canal para que salga. Ahora estoy grabando, pero de todas maneras ¿cuándo no grabo, esa es la pregunta De sí, sí, he hecho por eso no tengo no, que grabar ver Richard! Richard! Richard! Que pasa los cabros culiados? <ríe> el maquina! <güey>. Hey, Richard! <ríe> hey, hey. Hey. Vamos! Vamos! ¡Dale, dale! vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, se fue Uh. Dale, Nori. Uh. ¿Qué pasa con esas pastillas, hombre? Vamos, vamos. Dale, Carlos. Uh. ¿Sí? Ya, ¿listo con el 31? Vamos. ¿Listo, Germán? 5, 4, 3. Dos, uno. Dale, dale, no, puedo dale, chiquillo. ¡Oh! Uh. ¡Oh, no, ¿Qué? Voy a a la derecha. Oh. ¡Vamos, que se puede! ¡Qué rico! ¡Uy! C'est bien. C'est bon. C'est Okay, go, go, go, go. let's <laughs> <laughs> <laughs> ¡Uff! Oh, oh. Bien, alcanzó a ver. ¿Todo ¿Había una roca nueva o oh, le pegué a todas? No. Ah. No, listo, no, listo. Ya yo quiero para el computador, para la bici, para el no, sí. ah, más tres para el computador, la bici el computador. Sí. Bueno, Qué ¿no? Buena, compadre. Para tu espejo. <risa> Obvio que sí. La gambita, ¿no? sí. Todo Oye, compadre. Este huevón es un <risa> negociante. Chiquillo. Sí. Yo soy ese. Pero yo no me quedo en las finales. Voy a ir a almorzar con la polola Así que le agradezco un montón Nos, todo. Arriba. Muchas gracias por Todo muy bueno y tremenda vista. Bacán lo que hacen, chiquillos. Se pasaron. Muchas gracias. Gracias a ti. Parece que salí tercero. En la cual y Ahora se van a tirar más fuerte. Chau, Sí, está bacán chiquillo con Chris. Cuídense, cabrón. Está en bacán. Suerte.